Habla he. ¿Cómo así Nabucodonosor? Porque a mí me dijeron algo que no es verdad ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Y qué fue lo que te dijeron Nabucodonosor? A mí me dijeron que cuando las mujeres están embarazadas Que si se antojan de algo no se le puede negar Y a mi mamá cuando estaba embarazada de mí Ella se antojó de un CD rayado y mi papá no se lo quiso dar ya me no me pasa nada ya me no me pasa nada ya me no me pasa nada na? na? mi loco yo lo siento mucho pero yo no hablo con loco